Cada vez somos más las personas que nos ocupamos y que nos preocupamos además por el bienestar de nuestras mascotas, el bienestar de nuestros animalitos y poder rescatarlos en algún momento de alguna situación de peligro en la cual ellos se pueden encontrar. ¿Usted se imagina qué podría llegar a ocurrir si un animalito, una mascota, estaría atrapado en una boca de tormenta? ¿Usted en algún momento ha pensado qué podría ocurrir? Pues en Santa Cruz. Una mujer muy valiente, se animó a poder rescatar a uno de estos animalitos, a un perrito que lamentablemente, pero no se sabe cómo, llegó hasta una boca de tormenta. Y a continuación, se lo presentamos. Jessica se encontraba esperando el micro para ir a su trabajo, en la avenida Banzer y Séptimo Anillo. Pero escuchó el llanto de un perrito que se encontraba en la alcantarilla y decidió grabar un video pidiendo ayuda a aquí dentro está metido un perrito no sé cómo chucha se metió no sé si pueden pedir que venga los rescatistas de animales y lo puedan sacar y está lleno de agua no sé si lo escuchan no se lo pueden ver ahí está creo ahí Eso de las 8, ocho de la mañana, que estaba esperando micro y no sé cómo le la escucho ladrar ahí más cerca para poder ayudarla, pero como es duro no se puede sacar. Han intentado retirar el material para no. Se puede? Sí, no, no se puede, sacar, es muy duro. Desesperados, no sabían qué hacer por los riesgos que corría el perrito por el frío y la lluvia, pidieron ayuda al productor de una grúa y quien no dudó en ayudar. Han venido de los para poder auxiliar a ese perrito, que se vino directamente a colaborar? Sí, sí, me vine a colaborar aquí al señor. ¿Qué le dijeron? Que se había entrado un perrito de la cantería y que si le podría venir a ayudar, por favor. Me... Sí, es que yo pensé que a ese también, a veces nos minten, me dicen hay que ayudar y no creemos. Así que me vine pues, con mi hermano a ayudar, a, a colaborar aquí al señor. cuando vio la situación, qué le pareció? No, pues... Horrible, pues. veo que un perrito está ahí metido. Los vecinos se movilizaron y la gente de buen corazón lograron salvar al perrito teniendo un final feliz. No, ver, si si yo me meto, scenario, si yo me meto me pueden sacar? Claro, claro, por la se Oye, ¿quién vas a caer? Ca se... rondo? Si Ajá. Pueden, ¿Ajá, ¿No esaronzo? No esaronzo, no esaronzo. bueno, buenos, son decirme de guerreros de la gente del Señor. ¡Ay, como lucho! darme como lucho! la como mucho, ¡Ay, como lucho! Ah, Por suerte tuvo un final feliz, este animalito pudo ser el rescatado. Este tipo de acciones son las que nos llenan el alma, las que nos llenan el corazón nosotros que somos animalistas y que nos ocupamos y nos preocupamos por el bienestar de estos animalitos, cuando hay este tipo de emergencia, este tipo de situación y nos encontramos solos, nos vemos solos y no sabemos qué hacer, pues en esta ocasión se han unido varias personas para poder proceder al rescate de este animalito y la iniciativa la tuvo Jessica Suárez desde Santa Cruz que nos está acompañando en este momento vía telefónica, ella es rescatista rescatista independiente, ¿cómo estás Jessica? Es un gusto que nos acompañes buenas noches, antes, gracias. Felicidades por este valiente rescate y por esta labor tan loable que has realizado, lo que hemos estado observando a través de las imágenes y este video que también se ha viralizado en las redes sociales. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Comentanos, Buenas noches. por favor, cómo ha sido este rescate. ¿Cómo es que lograste dar con este animalito? ¿Cómo lo has visto que estaba en esta alcantarilla? Estaba, ¿estaba esperando micro y no sé cómo escucho ladrar a un perrito, yo miraba la avenida y no veía de dónde venía el ladrido, y más cerco ahí, y no sé cómo miro abajo, y el perrito estaba ladrando. ¿Cómo has logrado que una grúa pueda aproximarse hasta este lugar? ¿Cuánto tiempo has estado buscando ayuda? En eh, La verdad, eh, mucho tiempo, por lo que... Había gente que se acercaba y decía, ah, ya van a ir los bomberos o alguna persona y lo va a sacar, eh, no pierda su tiempo, digamos, ¿no? Y, o sea, qué es feo escuchar eso a una persona, ¿no? No porque sea un animal, lo vamos a dejar ahí. Así que he pedido ayuda eh, al grupo de cafeteros que tengo, que escucho una emisora. Y de ahí inmediatamente han venido, me han ayudado vecinos, personas que estaban cerca de ahí, escuchaban la radio, igual fueron y me ayudaron. Y gracias a ellos, y buscaron una grúa y lo pudimos rescatar. ¿Es la primera vez que haces este tipo de rescates? Sí, mayormente, primera vez que me porque yo de rescatar animalitos siempre lo he hecho, pero... Sí, primera vez, digamos, que sale aquí público. Y ahora, ¿cuál es el estado de este animalito? Está muy bien, está aquí conmigo, está bien. ¿Lo adoptaste? No ningún daño, sí, no tiene ningún daño, está todo bien. Entonces pudo ser rescatado y ahora tiene un hogar finalmente, es un final feliz. Sí. Vas a continuar con este tipo de rescates, tú también estás eh, apoyando lo que es el bienestar y el cuidado de estos seres vivos que realmente también sienten y muchas veces es muy difícil poder contar con este tipo de apoyo. Sí, la verdad es muy difícil, son pocas las personas que se atreven a hacer eso, de rescatar a un animal porque mayormente, la mayoría no, le los golpea, los maltrata y eso no está bien. Bueno Jessica, ha sido un gusto que nos estés acompañando, realmente ha sido muy loable lo que has realizado, además es muy valiente poder ingresar hasta esta alcantarilla para poder sacar a este animalito y esto también que sirva como reflexión a todas aquellas personas en caso de que tengan este tipo de situación o se encuentren con este tipo de situación que también puedan ayudar de esta manera y por supuesto que puedan contar con más personas que se sumen a esta noble causa. Muchas gracias y continúa con esta labor de cuidar y rescatar a los animalitos. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, este video que se ha viralizado a través de las redes sociales, esto que ha ocurrido en Santa Cruz y pues hemos estado conversando con la protagonista de este rescate. Amigos, le ponemos punto final. Como siempre, ha sido un gusto poder acompañarlos. Que tengan una excelente noche, un buen fin de semana. No olviden nuestro especial del día de mañana. Permiso.